Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar el líquido cefalorraquidio y aquellas estructuras que están asociadas a él. Antes de nada, comentaros que eh, todo el sistema nervioso central eh, nada o flota eh, en un líquido, ¿de acuerdo? Este líquido es lo que denominamos líquido cefalorraquidio. Sabemos que es transparente eh, y va a ser muy parecido eh, en su composición al plasma. Este líquido cefalorraquídeo no está en cualquier parte ni está libre ¿vale? por el cerebro, sino que lo vamos a encontrar dentro de unos espacios en el interior del cerebro que vamos a denominarles ventrículos y cisternas. Y también va a, como podemos encontrar rodeando a todo el cerebro, separando lo que es el propio cerebro del cráneo. Bien, eh, lo que sí vamos a tener que, eh, bueno, pues esforzarnos un poco y tener una visión tridimensional para poder localizar y visualizar eh, todos, este, eh, todos estos espacios y sistemas. El primer eh, espacio que vamos a ver es, eh, a estudiar, es el, el ventrículo lateral. Si os fijáis, el ventrículo lateral lo vamos a encontrar aquí, ¿vale? Es este, ¿vale? Está compuesto por dos, son dos espacios que tienen forma de cuerno de carnero separados, ¿vale? eh, por una estructura que es el septo pelúcido y va a comunicar, vale, comunica a través, con el tercer ventrículo, a través de lo que es el agujero interventricular. Ponemos aquí agujero, este es el agujero interventricular. De acuerdo? Lo tendríamos aquí. Siguiente espacio que vamos a, a estudiar, bueno, pues el siguiente espacio se trata del tercer ventrículo. El tercer ventrículo lo tenéis, será este que se ve de fatal, a ver, aquí está, vale, sería este y sería este de aquí. Este sería el tercer ventrículo. Bueno, pues el tercer ventrículo va a estar relacionado con el epitálamo, tálamo e hipotálamo. Eh, se va a comunicar con un cuarto ventrículo a través de lo que denominamos acueducto cerebral o de silvio, que sería este de aquí. Ponemos aquí en negro acueducto cerebral. Y, eh, por último, íbamos a tener lo que es, acabamos de comentar, el cuarto ventrículo, que es este de aquí. Cuarto ventrículo. ¿vale? Bueno, pues el cuarto ventrículo está situado entre el cerebelo ¿vale? y la protuberancia. Eh, se va a eh, continuar ¿vale? con la médula espinal, con ¿vale? lo cual el líquido cefalorraquidio bueno, en su, eh, distalmente, pues se continuará con la médula espinal. Este cuarto ventrículo va a tener también una serie de eh, agujeros en su pared. Ahí son dos agujeros, ¿vale? Y estos dos agujeros eh, lo que nos va a permitir es que el líquido cefalorraquídeo continúe, ¿vale? Y pase a lo que denominamos esto que es la cisterna magna. Y de ahí, vale, pues bañe todo el cerebro a través del espacio subalacnoideo. Entonces vamos a ver qué dos agujeros son. Ponemos aquí estos dos agujeros, que van a ser, este es el agujero de Lusca y el agujero de Magendi. Vale. Bueno, pues ahora eh, vamos a hacer una peque un pequeño recordatorio sobre las meninges. Bueno, vamos a ampliar todo esto para explicar un poco más esta parte. Sobre las meninges. Bien. Eh, como sabemos, eh, las meninges van a ser estructuras que rodean tanto a la médula espinal como al cerebro. Y vamos a estudiarlas, de, vamos a recordarlas de exterior a e interior. ¿vale? Tenemos en la parte externa, aquí, nos vamos a encontrar lo que es la duramadre. madre. ¿Vale? Internamente, lo que vamos a encontrar será la pía madre y entre la pía madre y la dura madre, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues nos encontraremos lo que es la membrana aracnoides. Perfecto. Bueno, sabemos entonces que nos vamos a encontrar un espacio y en este caso lo tenemos de color gris, o oh, sí, bueno, este, este espacio de aquí, lo voy a marcar en amarillo para que lo veáis, este espacio de aquí, que será el espacio subalacnoideo Lo ponemos aquí, espacio subaracnoideo. Vale. Este es el espacio que va a estar lleno de líquido céfalo -raquidio. Mira, entonces podéis preguntarme, ¿y qué es entonces este espacio que tenemos aquí todo de color, de color azul? Bueno, pues este espacio de color azul no es otro que el seno venoso. Es el seno venoso. Realmente eh, va a estar lleno de sangre venosa... ¿De acuerdo? que procede del metabolismo del cerebro. O sea, eh, toda la sangre arterial que llega al cerebro, el cerebro eh, bueno, pues va a aprovechar el oxígeno de esta sangre arterial y una vez pues, que, que ha tomado el oxígeno, la va a depositar en el seno venoso, que luego después ¿vale? pasará a la tubular interna o se comunica el seno venoso con la tubular interna ¿Vale? Y de ahí llegará al corazón. Si nos fijamos bien, ¿vale? en este espacio de aquí, eh, va a haber una relación entre lo que es el espacio subaracnoideo y el seno venoso. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una serie de estructuras, las vamos a poner, las voy a poner aquí en este color, fijaros. Unas estructuras, estas, ¿vale? que tienen forma de champiñón, ¿vale?, le denominamos a estas estructuras granuloma de pacioni. De, de acuerdo? Bien, la función de estas estructuras en forma de champiñón no es otra que drenar el líquido cefalorraquídeo que está en el espacio subaracnoideo al seno venoso y mezclarse con la sangre venosa. Por último, ¿qué nos queda? Comentaros dónde se va a originar el líquido cefalorraquídeo. Ya que conocemos las estructuras, vamos a eh, ver dónde se origina. Y el líquido cefalorraquídeo se va a originar en lo que denominamos los plexos coroideos. Pongo aquí plexo coroideo. Vale, el plexo coroideo no es más eh, que una red de capilares. ¿de acuerdo? Entonces, esta red de capilares nos las vamos a encontrar, fijaros, aquí. ¿Vale? Eh, lo que es en el interior del ventrículo lateral, las vamos a encontrar también donde en el techo del tercer ventrículo y en el techo del cuarto ventrículo. Por tanto, el líquido cefalorraquídeo va a hacer, eh, bueno, se va a originar en los pelos coroideos, lleva, pasará a través de todos los ventrículos, pasará también a lo que es la cisterna, la cisterna a través del espacio subarainoideo bañando todo el cerebro y a partir del espacio subarainoideo, bueno, pues eh, a través de la granuloma de Pochini llegará al seno venoso y se mezclará con la sangre venosa. Vamos a ver entonces, bueno, pues una imagen, eh, vamos a ver, vamos a sacar todo esto y vamos... Entonces, a ver, esto lo sacamos, venga, disminuimos aquí, vale, disminuimos esto y ya que sabemos, hemos estudiado todas las estructuras, vamos a eh, ver... Las mismas estructuras, ¿vale?, en un corte sagital del cerebro, en una resonancia magnética, en secuencia T2. ¿Por qué he escogido secuencia T2? Bueno, porque en la secuencia T2 eh, es donde eh, se va a pres los líquidos van a presentar una señal de alta densidad. Hablamos de hiperintensidad. La vamos a poder ver de color blanco. Con lo cual, todo lo que estáis viendo de color blanco se corresponde con el líquido cefalorraquídeo. Bien, vamos a ir viendo entonces rápidamente estas estructuras. En un primer lugar, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vemos aquí eh, hiperintensidad, esta estructura de aquí, que se corresponde con el surco occipital transverso. ¿Esto qué me está diciendo? Que esto es el lóbulo occipital, ¿de acuerdo? Aquí yo voy entonces a, tener, a encontrarme el lóbulo frontal. ¿Qué más le voy a encontrar? Bueno, pues voy a encontrar esta estructura, fijaros, esta estructura de aquí, ¿vale? Aquí, en este color grisáceo, ¿vale? La mielina va a presentar distinta señal eh, densimétrica y es de color grisáceo, ¿vale? Esto es el cuerpo calloso. Bien, debajo del cuerpo calloso ya vemos esta señal de hiperintensidad, bueno, pues blanca, y se va a corresponder con... ¿Quién? Con el cuarto, con el ventrículo lateral, ¿vale? Tendré que echarle un poco de imaginación, ¿vale? Y saber que este cuarto ventrículo se nos va a comunicar con el tercer ventrículo a través del agujero interventricular. ¿El cuarto ventrículo? Bueno, pues veis que no se ve claramente bien. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de estructuras, como va a ser el tálamo, hipotálamo, ¿De acuerdo? Pero, eh, bueno, todo esto representa el cuarto ventrículo y estará lleno de líquido eh, cefalorraquídeo. Este tercer ventrículo se va a comunicar, ¿vale? ¿Con quién? Con el cuarto ventrículo a través del acueducto de silvio o el acueducto cerebral. Y tenemos ya aquí, se ve perfectamente lo que es el cuarto ventrículo, que lo tenemos situado entre el cerebelo, que se ve perfectamente, y se identifica también esta estructura que es la protuberancia. Este cuarto ventrículo, ¿vale? vemos que el líquido cefalorraquídeo fluye hacia abajo, dirección médula espinal. Y también ¿vale? vamos a tener el líquido cefalorraquidio ¿vale? pues en lo que es la cisterna magna. Y bueno, a partir de la cisterna magna el líquido cefalorraquidio se va a eh, diseminar por todo el cerebro ¿vale? a través de los espacios subaranoideos. ¿vale? Vemos aquí todas estas zonas blancas que es, se corresponde con el líquido cefalorraquídeo que va a cubrir toda la superficie. Pues nada más, hasta aquí este vídeo, este mini vídeo eh, del líquido cefalorraquídeo. Eh, te animo a compartir tus dudas a través del foro o bien en clase. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego.